la unión de los dos barrios, yeah. Santinés con los Guayos, los Guayos, wow. eh. Santa Inés, ah. Ah. los Conducta Oh, Black Google. Google. Oh. Estéreo, ah. Armónico, Sideblood, yeah. hey, los Malaconductas, yeah. trabajando por los Guayos, yeah. hey. Alma de barrio, yeah. Yeah. Yeah. estéreo. Se activaron los malas conductas, los genios de la mente abrupta. Los que cantan rap en cualquier lado sin que lo interrumpan, paren. Que te son, no hay nadie que lo comparen. Mientras paren pasa con temita sin virtud mentales somos leales. A un signo en lo genital y como tales partiendo el sistema sin que lo reparen cree que asustan. Al chamito de Santi Bally sin detalle, con que fallen lo que realidad me busca, No se lucan por rimas débiles que se caducan. Que los libros y las leyes, lo que realidad me educan. Breve consejo para prevenir que ustedes se estrellen. Con el eje de actitud mental en todo mi cerebro. Baby hey, bye, bye. lo frenamos fuera de la RAI Con mi my, diciendo que vaya todo lo que hay. Si mueve tu brazo el agua lado al lado, que ha llegado. El que no ha cantado, y ya sus nervios tan hipnotizados. Sé que las cosas ya han cambiado, se pone muy diferente. A la hora de cantar estéreo con esto dementes se apoya rima de alto voto consciente si se prende los guayos y que están presentes los patentes. A los bocones que se divierten, que arrepienten mientras mienten lo que ignoro y que despierten de un sueño que lo tienen bien frustrado. Y es saber que represento al barrio donde usted nunca ha sonado. Cuando mueva tu brazo, sube tu mirada al cielo y con anhelo acepta que cantaron los verdaderos esos mismos. Que cuando riman hacen un sismo de auditismos en la fase cactal para callar hocico. Y tengo amor para los que envidian sin tener razón. Y tengo amor a los que escuchan con el corazón. Y tengo amor si muevo el cuello por esta canción. y tengo un amor para todo aquel que canta el Real Kiko tengo amor para los que envidian sin tener razón. Y tengo amor a los que escuchan con el corazón. Y tengo amor si mueve el cuello por esta canción. Y tengo amor para todo ya, aquel que ya. canta el real. La deja que se cuelen, que le tengo calculado que el desplace, que apunte de contracopla. Voy a hacer que los despache y tache las ideales. Que no veo que le sale, mucho menos que le llegue lo que transmite mi fauce. Dile, dile Warmountain, que no se equivoque. Y si quieres, hace repleto de combo para que vea que lo que es replay. Warmountain, que no se me equivoqué y los perros que le arrancó rabo de paja nunca se atreve a morder, ok. Y lo no invente diciendo que dan escuelas. Ustedes son unos callos, pero están faltas de espuelas. Hablando de pura peste, ya los talones nunca nos llegan. Ustedes que son pistolitas de agua contra la pena para afuera, hey. La vida es un proceso, te ganas enemigo. Primero se camina antes de tu correr. Deja lo que ellos hablen, que apunte y vos con él. Que así como ellos suben, yo a no lo no pila, en primera fila, los veré Con y pisan como doxilación el clic clack de esta explosión que lucha. Se sientan cuando escuchan fusión de mala conducta, está picado. Porque el respeto, yo me lo he ganado. Con estéreo en el barrio que nunca había sonado. Y ahora suena, rompiendo tímpano que la veré de espera. Golpeo la pera y ustedes de, que desesperan. Mira, cometo cambia de color y por botón armónico hará que sientas el gran dolor con mi zombie Un matón soltando el buen garcar. Sigo muerto del alma, pero vivo de corazón. porque que ustedes nunca me darán la talla Porque si un chamaco creen que la cosa tampoco papaya mejor calla Que el cerebro a mí nunca me falla Para dar batalla en la rayota siempre pues canalla Escucha si suena al di rompiendo el bombo y la caca Si la pieza de rompe cabeza Que nunca encaja lo normal Yo vengo y le parto la cervical para que vean que mi estilo burde burden lo fenomenal, no pago fallola Se no más que una rocola, Mientras tú estás en tu Pasa, yo disorfeando en la celda, hola Me dice la que va tuya cuando anda sola Cuando ella en la esquina con otra Llegará casa Llegará y lo, lo, la conducta Trata siempre con la mente culta Y si no sabe nada de esto, cambiese para la otra ruta No discuta, porque nosotros ganamos disputa Porque hacemos rap de coral, no por reales ni por putas Vamos dándole al pueblo lo mismo que el pueblo quiere Aparte de leche y harina, rap caliente y buen sonido Que retumbe en la bocina, nadie ha hecho lo que hago Porque lo mismo es muy malo, lo acepto, ya no me importa quién que el buen prospecto siempre le pican la torta Este rap es coño es madre y a base de superior Pero a la vez elegante como un traje Christian Dior Señor, entiéndalo, su muerte es inminente Es evidente que no hay mente que piense lo que yo invente Y que mi flow es que excelente aunque otra gente no lo acepte